Unas diferentes. Boulevard esta mañana con Marta Martín, Natalia Rojo y Cristina Ruiz. Y nos acompaña también el director adjunto del diario La Vanguardia, que ha presentado estos días en Euskadi su último libro titulado Aquí no hemos venido a estudiar. Invitado por Esquera, Nietzsche, Izquierda Unida y el Partido Comunista. Eh, se encuentra Enrique Yurena con nosotros en los estudios. Enrique, buen día, buenos días. Hola, muy buenos días. Buen bueno, día. Hablamos mucho por teléfono desde sí. Madrid, que es donde trabajas, pero es un placer tenerte con nosotros en los eh, estudios. Muchísimas pues. gracias. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Lo primero, ahora hablaremos un poco de cómo está la política también, pero de, de este libro concretamente, eh, aquí no hemos venido a estudiar, que nos traslada a la prisión de Burgos en el año 1962, ese, ese término. Seis presidiarios discuten eh, y en realidad es una reunión del Comité del Partido Comunista de España en la prisión y cuando el régimen Aparentemente se tambalea, uno de los presos dice eso, ¿no? Aquí no hemos venido a estudiar y otro dice lo contrario. ¿Qué, qué encontramos en este libro? Bueno, el núcleo del libro, el núcleo argumental, es esta discusión que tuvo lugar, es, es un hecho real. En eh, finales del 62, principios del 63, uno de los mm, eh, protagonistas de la discusión es, eh, fue Ramón Ormazábal. Se había producido la huelga general en Asturias, se habían producido unas huelgas muy importantes en el País Vasco. Alguna cosa en España estaba cambiando como consecuencia del plan de estabilización del 59. Y como ocurre tantas veces cuando las cosas parece que cambian de velocidad o de dirección, pues se produjo, o sea, había interpretaciones distintas, ¿no? sobre lo que aquello significaba para algunos dirigentes en aquel momento del Partido Comunista, que era la principal fuerza de oposición, era un signo inequívoco de que el régimen estaba a punto de colapsar. Y que, por lo tanto de ellos se derivaba pues toda una idea de práctica, ¿no? Es decir, de protestas, etcétera. Ellos estaban en la cárcel y Ormazábal pues proponía pues eh, habían detenido a Grimau, se sabía que lo iban a ejecutar, pues una cadena de protestas muy fuertes dentro de la cárcel. En cambio, había otros que sostenían que, bueno, sí, que estaban pasando cosas, pero que no veían claro que ello fuese la señal de una, de una inminente colapso de la, de la dictadura. Y ahí se produjo una discusión bastante dramática, porque claro, en el interior de la cárcel, tomar una decisión o tomar otra tiene consecuencias uh, reales, ¿no? Es decir, una huelga de hambre indefinida pues significa castigo, significa prolongación de penas, etcétera, etcétera. A mí yo tenía constancia de esa discusión porque conocía a uno de los protagonistas, el que sostenía que había que, que estudiar. El tema de por qué estudiar en la cárcel, pues, bueno, porque ellos habían creado una estructura de estudio bastante, bastante intensa eh, a partir de la propia escuela de la cárcel, pero también con actividades, digamos, propias, ¿no? Y entonces, bueno, es una discusión casi monacal, ¿no? Es decir, aquí estudiamos, nos dedicamos a la acción porque esto se va a caer y la cárcel de Burgos ha de ser como la punta de lanza de, de, de una gran protesta general que hará caer al franquismo, ¿no? En el pero es un debate que, que este puede estar es un, vivo, ¿no? Y que, que podrías, claro, que se da hoy, hoy que ¿no? se dará pasado mañana en otros contextos. El sindicales. Pero que, eso, sí, bueno. que es siempre, el, para mí, esta era el, la categoría que creo que trascendía un poco del, del momento, ¿no? Que es mmm, cuando algo está cambiando, es la dificultad de percibir mmm, hacia en qué dirección van a tomar los cambios y, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Poner un ejemplo muy contemporáneo, muy sí. de nuestros días. En estos momentos estamos en el umbral del despliegue de la inteligencia artificial. Uh -huh. Y sabemos que algo importante va a cambiar en nuestras vidas en los próximos decenios. Pero... No sabemos exactamente qué. Y eso nos coloca en una posición de una cierta angustia. ¿no? Ah. Eh, y, ha y habrá una gran discusión porque saldrán especialistas que dirán no, no, los cambios pueden ser estos y las eh, normas, eh, en fin, las actitudes que hay que adoptar y las medidas que hay que adoptar son estas otras, pero saldrán otros que dirán no, no, esto tiene otras características. ¿no? Son estos momentos que tiene la historia que pueden ser de muy distinta naturaleza que te colocan ante disyuntivas eh, muy serias. Entonces, claro, la, la vida en la cárcel es una vida, bueno, yo creo que literariamente es, tiene mucha intensidad la, la narración, pero en este caso, no, ya digo, el libro no es un libro de ficción, es una reconstrucción histórica de, de unos hechos reales. Y ayer, bueno, ahora ha salido la quinta edición del libro, he incorporado un capítulo nuevo, porque había un protagonista que se me, se me había escapado que es el otro Ormazábal, Luis, Luis Mario Luis Mari Ormazábal, que estaba en aquel momento en, en la cárcel de Burgos, era más joven que los protagonistas del relato, que, es, que vive, tiene 98 años, una lucidez extraordinaria, un ser, una memoria intacta de todos los acontecimientos, y, bueno, y hace unos meses pude hablar con él, y él me explicó, me aportó algunos datos nuevos, que he incorporado en esta última edición. Hay un capítulo dedicado específicamente a él. Y él las estuvo ayer, lo bueno, agradezco mucho, estuvo ayer conmigo en, mm, el, en la presentación en, la presentación en de mí. Eh, Ahí está. ¿eh? Aquí no hemos venido a estudiar eh, el libro de, de Enrique Juliana, que es que era Nietzsche, además, presenta y enmarca dentro del debate eh, abierto en el seno de la izquierda ahora mismo. ¿no? Eh, y la apuesta de esta formación por sumar, por sumar fuerzas. <risa> Aquí hemos venido a sumar. <risa> Podría ser el siguiente libro. ¿Cómo está la cosa? Pues mira, yo visto de, visto desde Euskadi porque ayer estuve cenando por la noche con algunas personas de, de Izquierda Unida y vi que el, es que esto es una constante en, en España. O sea, la que sales de Madrid, la temperatura <risa> baja, y el, la presión <risa> baja y, ¿no? y todo parece como. Más. No sé, como más sosegado, ¿no? Eh, a la que te acercas al centro, para que yo parece que... Cada día parece, cada día parece que el mundo se va a hundir, no, luego no se hunde nada. ¿no? Eh, bueno, por lo tanto, visto desde Bilbao, me parece que existen las posibilidades de que lleguen a algún tipo de acuerdo. Visto desde Madrid, pues hay días que parece imposible, ¿no? Porque la olla a presión va muy fuerte y porque todo el mundo habla, y luego, pues, en fin, yo creo yo creo que es, eh, los principales dirigentes, tanto Yolanda Díaz como los dirigentes de Podemos, y, y el dirigente vicario de Podemos, que es Pablo Iglesias, eh, se han metido en un bucle, y quizá lo primero que tendrán que hacer es salir del bucle, eh, porque, bueno, si cada dos días las declaraciones han de ser de reproche, pues llega un momento en que estas cosas difícilmente tienen vuelta atrás. ¿no? Y la realidad es que las bases, digamos, programáticas o de ideas que ellos defienden, unos y otros, hay diferencias, y es verdad, hay, sobre todo hay diferencias de tono, y posiblemente también de contenido. También diré una cosa, en, en las confrontaciones políticas cuando se quiere tener diferencias se encuentran, ¿eh? las diferencias salen como las setas de debajo de las piedras. Mm -hmm. Y cuando se quiere unificar posiciones, también entonces un día se descubre que las posiciones son, son más cercanas. Yo pienso que ahí depende todo mucho de la, de la voluntad real. ¿no? Ahora, lo que sí yo veo es, es que en estas, este último mes se han equivocado bastante, sinceramente. Además, exhibir de una forma muy sonora... La, los desacuerdos eh, cuando falta un mes para unas elecciones eh, de carácter municipal y autonómico, me parece, como, como mínimo temenario. ¿no? Y todo se reduce a una cuestión de egos. Bueno, esta es la... Sí, puede ser una lectura y yo no la descartaría, claro. Lo que pasa es que los egos... A ver, egos para hacer política, para hacer, incluso diría el periodismo, es decir, sin ego, muy lejos <risa> no se va. Esta es la época del ego. ¿Eh? porque toda la estructura cultural todas las cosas es decir yo está hoy en primera en primer, primerísima línea si os fijáis bien las, las direcciones colegiadas solo subsisten creo que en el partido nacionalista vasco que es el único partido de la vieja escuela y aquello que es el... oye quién ha dirigido, quién ha decidido esto El Euskadi, Euskadi buru bueno y está ¿Quién es la autoridad? los y Pero esto, si os fijáis bien, en, en la política en general no, ya no es así. O sea, la dirección colegiada ha dejado de existir. Uh -huh. Yolanda Díaz, eh, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Ione Belarra. Belarra, Núñez Feijó, ya no digamos Isabel Díaz Ayuso y, y la voz que le susurra en el oído. ¿no? Eh, bueno, ¿Dónde están las direcciones colegiadas? Solo quedan solo quedan aquí. Sí. <risa> los Cádiz, Buru, Bajar. Eso... No es un detalle menor, ¿eh? sí, sí. porque es, que es como un cambio cultural profundo. ¿no? Es decir, antes eh, las direcciones de los partidos se reunían, se sabía que había diferencias, a veces estas diferencias se hacían eh, muy visibles, pero esa existencia de un órgano de colegiado de discusión, no sé, le daba un timbre distinto a la política. Ahora todo tiene un sello mucho más personal, mucho más mucho más rápido a mí quizá porque ya me estoy haciendo mayor eso no, no me acaba de convencer uh -huh. y a, a pedro sánchez crees que esto le preocupa de verdad eh, no el ver que, que esta izquierda o su lado de la izquierda está dividido que, que se sacan los ojos entre ellos bueno a ver por un lado yo creo que el partido socialista lo que va a hacer cumpliendo con su obligación es intentar obtener el máximo el mejor resultado posible en las próximas citas electorales y si desde su izquierda le ceden espacio, pues lo va, lo va a intentar a, a tomar, ¿no? lógicamente, es que no tiene, tiene todo el sentido del mundo. Quiero recordar que Zapatero en las elecciones del 2008, generales, pues se plantó en 11 millones de votos y dejó a Izquierda Unida, creo que con uno o dos diputados en el Congreso. ¿Se puede volver a repetir eso? Hombre, no, parece, parece que no, pero cuidado, pues, o sea, lo que no sabemos todavía es la elasticidad del Partido Socialista, pasada la crisis económica si la ha recuperado antes tenía una elasticidad mm -hmm. que, le, que le permitió llegar a los 11 millones de votos en las elecciones generales del 8 recuerdo ¿eh? zapatero luego ya vino la crisis y las cosas se complicaron podría sánchez ante una es decir que un sector de la izquierda se siente decepcionado por por estas peleas por esta ¿no? este clima que se ha creado estas semanas ya, Se acabó yo, ¿eh? voto al Partido Socialista. Pues el, el sueva va a intentar que eso ocurra y está en su, en su derecho. ¿Hasta dónde llega esta elasticidad? Lo veremos. ¿no? No, no, no, no. Ahora, también yo creo que a él le preocupa, efectivamente, que se produzca ahí una división, porque, porque la, la, el sistema electoral español es el que es. No es tanto la ley DON, es la asignación de escaños por provincias. Es el tercer puesto en. en en muchas provincias va a ser determinante. Entonces no es lo mismo que el tercer lugar, la tercera posición, la alcance, una, no sé, sumar, por ejemplo, que la alcance Vox. Claro. Porque esto es un diputado que va hacia una dirección o hacia otra. Marta, ¿querías apuntar algo? Sí, cuando alude a, a, al, eh, bueno, a ese posible trasvase ¿no? de voto del electorado, de... Lo cierto es que el electorado, el perfil del electorado de sumar, un potencial sumar futurible o el actual de Unidas Podemos, no parece que tenga ahora mismo un paraguas protector bajo el Partido Socialista. ¿no? Yo creo que es un, un electorado más, jo que más joven, nacido de una movilización social. El Partido Socialista representa igual eh, un partido más, eh, más de estamento, más institucional. Sí, sí. Eh, no sé si comparte esa visión de que quizás ese trasvase no sea posible. No, pues, pues hago esto, mis dudas sobre la, ¿Sí? la elasticidad y la capacidad. De, es, tiene razón, efectivamente, para las nuevas generaciones, pues, pese a los esfuerzos de Sánchez, pues, el Partido Socialista puede parecer como demasiado, como demasiado institucional, como un, un poco viejo todavía. Sí. Ahora, yo di diría que, mmm, fijémonos bien, el mapa actual, tanto en el Congreso como también en, en la mayoría de las autonomías y no pocos ayuntamientos, se de deriva de las elecciones de 2015, uh -huh. elecciones municipales, que fueron las primeras elecciones en las que de una forma muy manifiesta, antes se habían producido las europeas del 14, pero yo creo que donde se producen momentos de ruptura, respecto al sistema político tradicional, es en las municipales del 2015, donde las nuevas candidaturas de izquierda pues, consiguen la alcaldía de Madrid, y la de Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. En el País Vasco yo creo que ese terremoto fue menos intenso, sí. porque vuestro sistema político aquí ha demostrado tener más, más estabilidad. Y eso le permitió, atención al Partido Socialista, recuperar presidencias de autonomías que había perdido. Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, Baleares. Entonces, ese mapa se dibuja en el 15. En aquel momento había una fuerte indignación como consecuencia de la crisis que sobre todo tenía como principales protagonistas a, jóvenes, a los jóvenes. Jóvenes que hoy tienen ocho años más que entonces. ¿Cuál es eh, el estado de ánimo de aquella generación que protagonizó aquella, aquella protesta política? Esta es, es, uh -huh. es la pregunta. Es decir, eh, ¿siguen instalados en la misma posición de denuncia o bien hoy prefieren unas posiciones más eh, programáticas? En el fondo, la discusión que se está dando entre Podemos y Sumar es, va por ahí. ¿no? Es decir, Podemos, si no he interpretado mal, pues lo que viene a decir es que hay que mantener un fondo... Eh, la percusión, nuestra percusión ha de continuar recordando la percusión del 2015 nosotros hemos de ser un partido que no se conforma, ¿no? es decir que estamos denunciando el... uh -huh. y en cambio hay otra posición que dice bueno, sí, muy bien, pero ahora lo que la gente espera de nosotros es, son cosas concretas ¿no? que, que gobernemos, que vayamos desplegando que demostremos con los actos de que se pueden hacer cosas algo distintas ¿Son antagónicas estas dos posiciones? Creo que no, pero no son exactamente las mismas. Claro. Y ahí pienso que está uno de los puntos uh -huh. de la mm. Cristina, no sé si quieres no, hacer algún pensando comentario. pensando en esta reflexión lo interesante que es escucharle, porque hace, ¿no? hace pensar, ¿no? Uh -huh. y, y es un poco lo que representan en sí mismo eh, la vicepresidenta del gobierno y el señor Iglesias, ¿no? porque al final eh, uno cuando está en política o tiene esa vocación de servicio público, lo quiere para, para transformar la realidad, para solucionar problemas, y claro, eh, llegar a ser vicepresidente del gobierno y, y renunciar a serlo, ¿no? es que realmente lo que, ¿no? lo que le gusta es la otra parte, ¿no? la, la combativa, la bueno pues es, es encar, encarnar ¿no? esas esas dos almas ¿no? que... Que señalaba. ¿no? Luego quería preguntarle, porque también me ha gustado mucho la reflexión en torno a cómo está cambiando la política, lo de la, la toma de decisiones, ¿no? de las direcciones colegiadas de los, los partidos y, y bueno la personalización. Pero yo creo que también hay, hay, hay más cambios. ¿no? Eh, eh, y si, si hay algunos otros, aparte de estos, que, que estén presentes y que hagan que. Que hacer política ahora, pues no sé, cada vez tenga menos que ver a lo que era hacer política antes, ¿no? Eh, no ahora que nosotros estoy acordándome, no sé, de Rodolfo Ares, ¿no? Que se le acaba de homenajear, ¿no? Es decir, eh, también se está desapareciendo, ¿no? Una generación y unos referentes en todos los partidos ¿no? que, que encarnaban también otra manera de entender el eh, hacer política no, no había esos egos, yo creo, ¿no? O los egos estaban más dedicados a la... A había la... liderazgos Dios, Dios, Dios, y ambición porque siempre Dios, sabía que Tiene que haber, aprovecho, es, aprovecho es, esto en Bilbao para decir lo siguiente a raíz, a, al hilo de lo que usted plantea es decir, ¿Cuál es el mejor orador en estos momentos del Congreso de los Diputados? Sobre, o sea, consenso sobre quién es el mejor orador hoy en Madrid, en el Congreso todo Esteban, Aitor Esteban. Sí, sin ningún tipo de discusión todo Esteban y entonces uno se pregunta ¿y qué caracteriza Aitor Esteban? Bueno, primero, no sé no sabes que sabe hablar primero, si vas al Congreso hay que saber hablar si vas a trabajar a la vanguardia o al diario de ella, has de saber escribir. Parece básico, pero, sí, pero hay que Si vas a dirigir un programa de Radio de radio Euskadi, pues has de tener dotes para la locución y una cierta noción de las cosas de las sobre las cuales vas a hablar. Este es el primer punto, ¿no? Entonces, Aitor eh, Esteban eh, sabe hablar, tiene una buena formación, Sí, está claro la manera como él se expresa es un hombre con una buena formación y que no está sí que ves que busca el titular ¿eh? no no no no no no sí, él busca lo busca y lo lo, y lo acaba dando pero no está pendiente de que es la frase que acaba de soltar esté al cabo de 10 minutos en el Twitter. Uh -huh. como le pasó el lunes en la entrevista? Que el tra tra el que tractor supurra. fue insuperable. Yo creo que esto es muy importante. O sea, sí, sí. Las redes han, están creando una especie de ritmo angustioso. ¿no? Entonces, alejarse eso es muy importante. Y, y Esteban Aitor Esteban está triunfando. En el Congreso, porque se aleja de eso. Pues eh, un placer, Enrique y Juliana. Eh, seguiremos charlando seguro cuando la ocasión lo merezca. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Victoria, Cristina Marta, Escarricasco.